Braindance. Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en Linux .com hoy os traemos un juego de los de antes f1 spirit como veis es un juego que en su día pues lanzó konami y que eh, por el año 2008 bueno pues brain games le pegó un repaso creo que lo hizo antes unos añitos antes pero bueno el, la última versión es del 2008 eh, en primer lugar me gustaría darle las gracias a canseco por eh, facilitarme la información sobre este juego que la verdad es que no que no, que no conocía y, y nada, bueno, pues que vamos a jugar un ratito aquí, os, va, os vamos a enseñar eh, cómo, cómo va este juego. Y nada, nos vamos aquí a, a la pantalla de, de juego. Como veis, aquí está el menú principal y eh, es donde tenéis, bueno, pues las cosas eh, más importantes del juego. Tenéis eh, para continuar el juego, para crear un juego nuevo, el modo de prácticas, modo arcade. Y luego, bueno, pues volver otra vez a, a la pantalla de título. Nosotros vamos a continuar el juego con un perfil que he creado hace un momento. Y continuamos el juego. Os aviso, no he jugado nada al juego. Simplemente he creado este perfil, he visto que funcionaba y nada más. Como sabéis, ya sabéis que a mí me gusta jugar así a la buena de Dios. Así después, bueno, pues hago ridículo en los vídeos eh, tan a menudo ¿Vale? Bueno, eh, me gustaría comentaros una cosa, este juego es un juego libre tenéis el código fuente en una página eh, que os voy a facilitar en un enlace que vais a tener ahí en la descripción de este vídeo ¿vale? ese enlace os va a llevar a un tema de nuestro foro donde vais a encontrar la página donde descargar ese código fuente que no es la página oficial del, del proyecto, es un, una modificación que hizo otro usuario para conseguir que funcionase en ordenadores más actuales y eh, después también vais a tener la, las instrucciones para eh, poder instalarlo en ubuntu pero bueno que, que se pueden extrapolar a otras distribuciones vale fácilmente y, y nada eh, bueno eh, aquí tenéis bueno pues la pantalla para empezar a jugar tenéis una pantalla de configuración donde podéis configurar por pues, los efectos de sonido las teclas aquí os, me gustaría comentaros una cosa no he conseguido hacer que funcione el... no he conseguido hacer que funcionen los mandos he probado con un steam controller modo emulado de Xbox también con SC controller también he probado con un mando original de Xbox 360 para PC no he conseguido hacer que funcione no he podido redefinir teclas supongo que habrá algún problema ahí a lo mejor porque bueno pues el juego ya tiene sus años eh, y nada me gustaría comentaros una cosa si alguno de vosotros sabe cómo hacer funcionar eh, los mandos en este juego por favor que lo poste en los comentarios o en el tema ese que os comentaba donde tenéis las instrucciones para descargar y compilar el juego vale bueno volvemos hacia atrás y aquí bueno pues, aparte de configurar tenemos pues una pantalla de ayuda donde tenéis un montón de información sobre el juego las teclas las categorías y demás tenéis después también pues una pantalla de de los de los bueno pues de los mejores jugadores como veis está vacía en este momento pues porque no hemos jugado nada tenéis una pantalla de repeticiones que no hay nada tampoco está vacía, el juego está recién compiladito solo lo, como os dije, solo lo rankeé antes para ver que funcionaba y luego tenéis un enlace a la página web y otro pues para volver a la pantalla de título que le hemos dado sin querer y estamos en la pantalla de título otra vez bueno con las teclas de cursor y espacio nos vamos moviendo por los menús, volvemos otra vez aquí, continuamos, escogemos mi perfil, continuamos y le damos a jugar. Tenemos varios modos de juego dentro de lo que es cada perfil, ¿vale? Modo de juego de un jugador, modo multiplayer que nos permite jugar hasta cuatro personas dentro del mismo dentro de, del mismo ordenador eh, modo local, supongo que partiendo la pantalla y luego tenemos un modo de red incluso podríamos jugar en red a este juego nosotros vamos a jugar en el modo de un jugador y aquí es donde eh, tendríamos las diferentes categorías de juego, vale, este sería el modo stock, jugaríamos con stock cards, luego tenemos un modo de rally este sería el modo de rally el modo de fórmula 3 y luego están bloqueados Supongo que hasta que acabemos con los anteriores no nos lo dejarán jugar. Pues el, el modo de Fórmula 3000, el modo Endurance, que eh, no sé muy bien qué será, será pues como un rally más potente. El modo F1, esto aquí parece que hay un pequeño error, si os fijáis, que está bloqueadísimo. Pero si os fijáis os sale como un vídeo pequeñito aquí, que supongo que se tendría que ver aquí arriba, eh, donde pone lo que... Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues vamos a jugar a la primera categoría. Tenemos dos opciones: Ready Made y el Original Design. Supongo que esto será que podemos jugar eh, Original Design, que podemos crearnos nuestro, nuestro coche tal y como queramos. ¿eh? O tenemos también el Ready Made, que ya están hechas las. Ya están hechos los coches. Eh, pues tres configuraciones diferentes. Vamos a escoger uno, el primero que nos sale y comienza. Como veis, un juego de los de antes, pero eh, rehecho, hecho, pues con una calidad bastante, bastante, bastante buena, vale. Bueno, a ver qué sale de aquí. A ver si no nos la pegamos mucho y conseguimos, bueno, pues no, no hacer mucho el, el ridículo, vale. Yo, como os digo, no he jugado nunca esto aún. No sé muy bien cómo va. Y nada, estoy además aún encima jugando con teclas, que se me da horriblemente mal jugar con teclas. Y, y bueno, pues eh, como veis, eh, parece más sencillo de lo que realmente es el juego. Eh... Tiene su dificultad, ir adelantando coches, no saliéndote de la carretera. No voy con el acelerador pisado a fondo, porque es que si no, no sería capaz de esquivar aquí a los coches y ya aún así me cuesta bastante vale y si os fijáis ahí abajo tenéis una pantalla donde eh, como podéis ver pues os muestra información sobre sobre cómo, cómo está el coche vale os muestra información sobre el desgaste de las ruedas también os muestra información sobre el consumo de combustible el combustible que os queda en este momento vale y cómo está el, el en la posición 15 vamos adelantando aquí posiciones poco a poco y como veis pues el consumo de, del combustible eh, hay que frenar que estas curvas parece que se las trae bueno pues como veis el consumo de combustible es bastante bastante alto supongo que en la próxima vuelta pues tendré ya que parar a, a reponer o quizás bueno pues si gasté 3 supongo que cuanto más aceleremos más consumo de combustible tendremos creo que una vuelta más nos la va a permitir hacer, aquí damos gas a fondo estamos en la posición 3 me está yendo <risa> sorprendentemente bien para ser la primera vez supongo que el nivel de, de dificultad no, no es muy alto en estas primeras carreras pero bueno como veis, eh, pues el juego consta de tiene unos gráficos bastante, bastante, chulos, bastante potentillos, teniendo en cuenta que ya tiene bastantes añitos, ¿no? Bueno, ahora sí que creo que en la próxima vuelta vamos a tener que parar a, a reponer gasoil, gasolina, eh, supongo que es gasolina y no gasoil, y ya nos han adelantado aquí varios coches. Vamos a ir un poco más despacio, si no nos la vamos a dar. Es bastante, bastante fácil, como podéis ver. A ver, vamos a ver qué, por dónde estaba la... ¿Dónde estaba aquí Pit? Vale, vamos a frenar y vamos a rellenar. Ahí está, nos están atendiendo en el Pit. Nos acaban de pegar un buen leñazo. Y rellenamos. Vamos allá. Nos han arreglado el coche, nos han llenado de gasolina, hemos perdido bastantes posiciones, yo espero que ellos tengan que parar también en boxes, porque si no, me parece que no vamos a llegar a los primeros, ¿no? Soltamos un poquito el acelerador para tomar la, la curva, intentamos no chocarnos con el resto de, de competidores... Oh, la verdad es que está muy, muy bonito. Es un juego de estos que... que mola. A mí me gustan mucho los juegos retro. Y este retro, retro. Está muy bien hecho. Aparte... Lo que mola... Es ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Que nos adelanta todo el mundo? Bueno, lo que mola de este juego, por lo que estoy viendo, es... Eh... Estamos ya en la última vuelta. Y vamos a llegar muy mal. Muy mal. Bueno. Eh... Lo que mola de este juego es que tiene un montón de categorías. Por lo que podéis ver. Vamos a llegar muy... Bueno, hemos acabado, me parece. Posición 31. Podemos continuar. Vamos a probar otra otra disciplina, por ejemplo, bueno, pues el rally que ya es un poco más diferente. Cogemos un ready made de estos ya, tres tipos de coche diferentes, una especie de Renault 5, una especie de 131 de BMW de estos de los de antes y el típico coche japonés. Vamos a coger este, por ejemplo. Allá vamos. Ay, aquí tenemos que cambiar de marchas. No. Esto se complica, ¿eh? Uf. Este ya tiene una dificultad endiablada. Si tienes que andar a, a cambiar de marchas, ya la cosa cambia. esta sería la categoría de rally, que la verdad es que se complica la cosa con, con el tema este. ¿eh? O sea, incluso pasamos por delante de Ríos, aquí. Menuda ventaja nos llevan ahora. ¿eh? Bueno, como veis, bastante más difícil que la anterior. Vamos a probar otra categoría. Supongo que esto será cuestión de cogerle el truquillo. Nos vamos a ir a la de Fórmula 3, por ejemplo. Continuamos, jugamos, un jugador, Stock Rally F3, Teddy Mate. Vamos a coger, por ejemplo, pues este. A ver qué tal. Espero que no tengamos que cambiar de, de marcha también, como antes. Que cambie solo, como el de stock. Este cambia solo, el de rally no. El de rally había que cambiar a mano. Bueno, si esto ya, ya es otra cosa. Uf, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Bueno, esto mejoraría un mogollón si tuviéramos un.. Si pudiéramos configurar el mando, sería ya la caña. digo, si alguno sabe cómo hacerlo, si alguno lo consigue, por favor que lo explique en los comentarios de este vídeo o en el, en el tema de nuestro foro, que tenéis ahí la dirección en la descripción, ¿vale? Bueno, esto es bastante difícil, ¿eh? bastante, bastante. velocidad bueno, teníamos que haber parado en boxes en la próxima vuelta no, no nos podemos despistar aunque me da que que, me, que nos vamos a quedar sin, sin gasolina pronto bueno, lo que estoy viendo es que aquí si dejamos pulsado demasiado tiempo el acelerador nos come toda la gasolina enseguida, eh que ir controlando las curvas, intentando bajar un poquito el ritmo, si no es imposible. Que no, que no vamos a dar llegado, teniendo en cuenta la cantidad de, de gasolina. Oh no, de gasolina que tenemos bueno, cada vez que chocamos veo que nos quedamos sin... perdemos eh, fuel. Para darle un poquito, un poquito más de dificultad. Y bueno, pues nada, esto sería eh, F1 Spirit. Espero que os haya gustado. Eh, yo intentaré ver el tema ese de, de los mandos, a ver si consigo arreglarlo. Porque la verdad es que estoy seguro de que el juego cambiaría radicalmente. ¿Vale? Y nada, eh como os dije antes bueno pues si alguno averigua cómo conseguirlo perfecto vale y nada eh, espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os gusta este contenido por favor dadle a like si os gusta eh, lo que encontráis nuestro canal, pues eh, suscribíos y marcar la campanita para que os lleguen notificaciones cada vez que lancemos un nuevo vídeo o hagamos una retransmisión y si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este juego o sobre lo que queráis pues nada, eh, tenéis ahí abajo los comentarios ¿vale? y sin más me despido y como siempre os digo, chavales ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!